Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a la segunda temporada de Creatividad Colaborativa. Chicas, de verdad, muchas gracias a todas a todas las que se han hecho parte de este hermoso proyecto de nuestra, de nuestra creatividad, de nuestra comunidad de creatividad colaborativa. De verdad, muchas gracias. Hoy le vamos a traer esa hermosa propuesta, miren qué belleza, muy fácil de hacer, estos arete florentina, miren qué belleza, gracias a la colaboración de nuestra amiga Maggie Accessories, que hace, se hace parte de este hermoso pro proyecto de nuestra segunda temporada. Chicas, de verdad, muchas gracias, bienvenidos sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad y de la del canal gracias por su apoyo gracias por darnos esos like para arriba y dejarnos esos bonitos comentarios de verdad mil gracias bueno chicas no olviden suscribirse a nuestro canal darle dedito para arriba y activar la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden Compartan, suscríbanse a nuestro canal y denle un dedito para arriba para que nuestro canal siga creciendo. Y así les sigamos trayendo propuestas muy bonitas, innovadoras y para que ustedes sigan y para que nuestro canal siga ahí con todas ustedes. Buenas chicas, miren este hermoso arete Florentine. Está elaborado en cristales y mostacillas y muy fácil de hacer. Los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y son muy básicos. No olviden, no olviden seguirnos en todas las redes como el rincón de Rosy RD. Y seguirnos en todas las plataformas digitales. Bueno chicas, sin más preámbulos vamos a empezar. Para, para elaborar estos hermosos aretes vamos a utilizar cristales, del número 6, del color de su preferencia miren vamos a utilizar un enganche para arete también del modelo de su preferencia recuerden trabajar con materiales a su gusto utilizaremos cristales del número 4 mostacillas de la número 11 nuestra saliada las pinzas vamos a utilizar tijera aguja e hilo vamos en esta ocasión vamos a trabajar con el hilo nylon con este hilo recuerden que le he hablado bastante de los hilos pueden dirigirse a otros a otros vídeos de, de nuestro canal para que ustedes vean siempre lo que ha le hablado de los hilos en esta ocasión vamos a utilizar el hilo nylon yo espero que ustedes puedan ver el hilo por donde va a entrar para que ustedes puedan seguir recuerden que cuando trabajamos con este hilo vamos a repasar tenemos que repasar varias veces bueno chicas vamos a empezar para esto vamos a tomar cinco cristales cinco cristales del número 6 vamos a trabajar con cinco cristales del número 6 lo vamos a llevar hasta abajo y esto lo vamos a repasar así de esta forma y vamos a hacer un nudo doble así tiene que quedar así esto lo vamos a repasar para esto yo tomé alrededor de una yarda de hilo para hacer esto para hacer estos hermosos aretes florentina miren ya que mis cristales están rebasado y amarrado con dos nuditos así de esta forma yo me voy a pasar a un cristal y me voy a detener en un cristal así de esta forma por donde ustedes quieran pasar si quieran poner así y para esto vamos a trabajar con dos mostacillas de la número 11 un cristal número 6 una 11, un cristal número 6, y dos sillas 11, esa será la secuencia, así, y vamos a hacer esto, lo llevamos hasta abajo, y de este lado está saliendo mi hilo, verdad, entonces del lado contrario, yo lo voy, voy a entrar mi aguja y mi hilo, así de esta forma y esto lo vamos a repasar así lo vamos a repasar así de esta forma espero que todo lo, pueda, lo puedan estar viendo lo que estoy haciendo porque este paso se va a repetir en todos los cristales en los cinco cristales que hemos puesto miren así este paso lo vamos a repetir ahora yo me voy a pasar a este cristal que está aquí y vamos a repetir el mismo paso dos sillas un cristal una mostacilla un cristal y dos mozas ¿Ven? esto y me entro del lado contrario del cristal y esto así repasamos pasamos por las mozas y el cristal okay. así de esta forma Bien. y nos pasamos entonces a este cristal así ahora todo eso lo vamos a repasar nos vemos aquí cuando ya tengamos el último cristal puesto alamos un poquito y repasamos bien chicas miren aquí estoy terminando de colocar mi último cristal que me hace falta de la secuencia de dos cristales Recuerden trabajar despacio con este hilo para que ese hilo no se le enrede. Recuerden también que siempre le he dicho en todos los videos que trabajen con los materiales de su preferencia. Con los materiales que ustedes se sientan cómodos a trabajar. Con los colores y con los modelos que más les gusten. También pueden variar el arete. Pueden hacer miles y miles de cosas con el arete. Miren. Ahora que estamos aquí, vamos a pasarnos a, a la mozacilla ¿verdad? y aquí vamos a tomar ocho mozacillas de la número 11 ¿Vale? Tomaremos ocho mozacillas, como la pueden ver, de la número 11 y lo vamos a pasar a la 11 que tenemos entre los dos cristales. Así. Miren, me pasé, pasé mi hilo por la mocetilla número 11 que tenía aquí entre los dos cristales. Y miren cómo queda. Tiene que quedar así. Ahora voy a tomar otra vez nuevamente 8 mocetillas. A ver. De la número 11. Otra vez. Y me voy a pasar. Miren. ¿Se acuerdan de las dos moncecillas que pusimos anteriormente? Miren, miren aquí donde está. Vamos a pasar por una, así, de esta forma. Recuerden que estas dos son las que están aquí, ¿verdad? Estoy haciendo un poquito de presión. Miren, y vamos a pasar por esta. Vamos a ver si la aguja me ayuda. Por esa y subimos a esta gueta aquí ¿Ven? Mira, lo que estoy haciendo pueden ver lo que yo hago verdad subimos a eso así y tienes y tiene que quedarse su trabajo así de esta forma ¿Ven? que se forme, fo se hace forma de un pequeño corazón entonces esto lo vamos a repetir todo por completo hasta llegar hasta el último cristal que pusimos entonces seguimos contando Bien, tenemos ocho mozasillas sillas y esto lo vamos a repetir Bien. lo pasamos otra vez Bien, aquí donde estoy para que no se vaya miren simplemente estoy dándole vuelta a esto Pasamos nuestra aguja, se hace un pequeño arco, así alamos, tomamos otra vez 8 mozacillas de la número 11, pasamos por la primera, aquí nos enganchamos aquí bajamos otra vez nos enganchamos en esta y tomamos otra vez 8 mozas esto tenemos que hacerlo todo por completo hasta llegar aquí bien entonces ahora yo voy a adelantar sigan el paso conmigo bien chicas miren aquí estoy ya en el último para hacer la última poner la última línea de 8 mozas voy a entrarme en esta debajo okay, vamos a ver que nuestra aguja no ayude un poco porque ella está remolona entonces miren, vamos a entrar en la última vamos así si de esta forma acomodo mi hilo subo en esta A bajar y lo no vamos a colocar en el cristal y lo no vamos a quedar en el cristal no lo vamos a pasar vamos a hacerlo así de esta forma, ven que la profesora hasta la profesora se le olvidan las cosas pasamos por las dos nosas sillas y nos quedamos en el cristal así. recuerden trabajar despacio con su hilo quedamos en los cristales del centro, los cinco cristales que pusimos anteriormente, ahí nos vamos a quedar, nos quedamos en este cristal, entonces ahora vamos a trabajar la misma secuencia pero con los cristales del número 4, vamos a tomar dos sillas un cristal, una mozasilla un cristal, y damos así pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es en vez de poner cristales número 6 vamos a poner cristales del número 4 ¿sí? entonces mi hilo, mi hilo está de este lado del cristal ¿verdad? entonces me entro de este lado así del lado contrario y vamos a hacer lo mismo vamos a repasarlo a darle toquecito con las manos con amor para que nuestro hilo no se nos enrede así ven como queda así y ahora esto lo repasamos y a esto vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente aquí de este lado la misma secuencia para así elaborar nuestro arete florentina Pasamos por los cristales del número 6 que están en el centro y pasamos otra vez al cristal que nos queda de frente. Y esto lo repetimos otra vez. Tomamos dos mozas, el cristal número 4, el cristal y dos sillas. Así es nuestra secuencia. Ahora vamos a, okay, aquí. ¿Ven? Y esto lo vamos a repasar. Vamos a repasarlo y después vamos a llenar todo por completo hasta llegar aquí. Bien, chicas, ya yo terminé de colocar mis últimas. Miren, mis últimos cristales y mozasillas de número 4 recuerden en la misma secuencia que lo, que lo mismo trabajado del cristal número 6 es lo mismo ahora yo estoy aquí debajo miren en el cristal voy a subir hacia las dos mozasillas y vamos a hacer lo mismo ¿Ven? estamos en las mozas del miren y aquí vamos a tomar cinco mozasillas del número 11 recuerden que estamos trabajando con las mozasillas del número 11 y vamos a pasar por la mozasilla 11 que está entre los entre el medio de los dos cristales así 5 se ahora de esta forma Paso por la mozasilla, ven, así, Ahí lo miro con cuidado y me engancho en la mozasilla, en la mozasilla, en esta mozasilla, ven, lo voy a subir y esto lo vamos a repetir, recuerden que este es un arete que se repite, sus pasos son repetidos todos. Entonces, a la esta que está aquí. Así. Bien, miren que miren. Si quieren, pueden ponerle musasillas de colores. Va a quedar muy bonito también. Recuerden, chicas, si quieren participar en este hermoso proyecto de, de esta hermosa comunidad colaborativa, me pueden escribir por DM a través de Instagram. ¿Ves? No olviden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos. Recuerden que es muy importante su suscripción para que nuestro canal siga creciendo y sus like también. a todas las chicas de la comunidad, un fuerte un beso muy grande a todas y un fuerte abrazo ¿Sí? seguimos rellenando con las sillas tomando la mozasilla que está debajo y enganchándonos en la próxima así de esta forma Recuerden trabajar con paciencia y con amor para que su hilo no se le vaya a enredar. ¿Sí? Y que también para que no se vayan a pinchar el dedo. Mi hilo está enredado por aquí, pero vamos a levantarlo. Así. Ven cómo va quedando. Estamos casi terminando de poner las mocesitas. y enganchándonos en esta aquí. nos enganchamos aquí Mire, en vez de engancharnos para subir hacia arriba porque tenemos que colocarle este hermoso cristal aquí, de esta forma en vez de engancharnos hacia arriba vamos a engancharnos hacia abajo así, de esta forma y vamos a pasar a través de un cristal. Así, de esta forma. Y vamos a tomar este hermoso cristal que está aquí del número 6. Pasamos nuestro hilo. Y nos enganchamos en el cristal que nos queda de frente. Así, miren. Si mi hilo sale de este lado, Miren enganchamos del lado contrario así o como se les sea más cómodo así o así dependiendo como se le salga mejor, miren yo voy a salir por la parte de atrás y acomodo ok, miren para eso podemos hacerle hacia esto para repasar nuestro hilo y salir en el otro cristal y ¿Okay? nada difícil tomamos otra vez para repasarlo y nos enganchamos en otro cristal así lo aseguramos aunque salgamos del lado de atrás ¿Ven lo que estoy haciendo? Okay. Ahí está nuestro cristal ahora para para lo voy a pasar otra vez aquí y lo voy a colocar aquí dentro de nuestro cristal y dentro de este cristal que está adentro, voy a tomar seis musasillas de la número 11. Vamos a darle un pequeño toquecito a la aguja que está dobladita. Vamos a enderezarlo un poco con nuestras pinzas. Así. Y vamos a tomar seis musasillas de la número 11. Y vamos a bordear nuestro cristal número 6 así, del lado contrario ¿Ven? lo ponemos, la hacemos así para allá y vamos a tomar unas sillas más y del lado contrario donde sale el hilo hacemos esto Bien. Bien, ahora vamos a entrar por donde nuestro cristal no ayude para salir a los cristales del número 6. para poder, para poner nuestros enganches. miren estoy dentro de un cristal número 6 miren Vamos a entrar a las sillas que están detrás del número 6. Vamos a entrar a la mozasilla número 4. Vamos a entrar a esta. Vamos a ver. Vamos a entrar a esta mozacilla. Vamos a subir. Con paciencia. Vamos a enderezar nuestra aguja. A torcido un poquito así. y ya que estamos en las dos mosasillas primera de, de aquí miren estamos aquí y vamos a subir a esa mosasilla que le indique a la número 4 miren si gustan ustedes lo que pueden hacer es ponerle un topo aquí atrás si gustan pueden ponerle un topo ahí atrás y queda perfecto yo a mí me gusta que quede como colgado un poquito. Miren, yo voy a tomar aquí tres mozasillas. Nos vamos a tomar cuatro mozasillas. Y nos vamos a enganchar. Ustedes ven esta que está aquí, en esa, en dos. Así, de esta forma. Así, para que sea como en forma de un arito. Miren, ¿ven? Subimos otra vez en dos, en esas dos, miren aquí donde, donde el hilo, el inicio del hilo, así, ¿Ven? que en forma de un arito, ya, repetimos otra vez varias veces para que esté firme, tomamos las dos que le dije anteriormente, miren se forma un arito, y tomamos otra vez dos. Ahora me voy a quedar aquí. Voy a hacer un pequeño rematito aquí, sin dañar el fosa, para asegurarlo. Miren donde se queda el remate. Vamos a ponerlo aquí y vamos a tomar nuestro enganche para arete. Que está ya abierto. Y vamos a ponerlo aquí de esta forma. Lo cerramos. Todavía mi aguja está acordada porque voy a repasar ¿Ven? vamos a seguir bajando hacia la parte aquí y vamos a hacer esto otra vez y vamos a rematar así de esta forma sin que su hilo se note mucho y sin que la mozasilla se estropee, seguimos bajando así de esta forma y haciendo otros remate bueno chicas, espero que este arete floricienta le haya, florici florentina le haya gustado. Miren qué belleza, de verdad es muy fácil de hacer con muy pocos materiales y sé que vamos a trabajar con materiales que tengamos en casa. Miren qué lindo. Gracias Mayi por la colaboración de mandarnos este hermoso diseño que hay muchos en YouTube eh, por mandar nuestro hermoso diseño para compartirlo con todas las chicas de los rincón de Rosy. Bueno, chicas, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, denle un dedito para arriba y activen la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Esta es nuestra nuestra segunda temporada de creatividad colaborativa. Espero que este video les haya gustado a todas o les guste. No se olviden de suscribirse, de compartir nuestros videos y de darnos un like. Bueno, chicas, hasta aquí ha sido todo. Un beso y un abrazo a todas. A las chicas eh, que se están suscribiendo a nuestro canal, bienvenidas sean todas. No olviden eh, de compartir nuestros videos y de seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Bueno, chicas, nos vemos pronto hasta otra entrega. Y esta es nuestra apertura de nuestra segunda temporada de nuestra comunidad colaborativa. Bueno chicas, me despido. Hasta la próxima. Bye.